Nos vamos. Ay, vallita, que vamos a ir, hijo. Sí. Ay, ayita, nos vamos al México. Sí. Vamos pa'l pan, sí. Tranquilita, eh. Mira, Catalina la saluda. Sí. Hasta luego, vaya. Que mi ¿Qué la pondría así, mejor? Pues si se mete para acá, que no se quede, ¿sabes? No a No se que pues aquí, pero. A ver si sale aquí, se puede volver a entrar.